Hemos tratado durante estos años de investigar eh, cómo las células cancerosas responden a los medios en los que se encuentran, qué moléculas o qué proteínas, proteínas utilizan y cómo se mueven en estos medios una vez son capaces de sensarlos y responder a los mismos y adaptarse, y sobre todo lo que nos interesa son los mecanismos de migración, de movimiento de estas células, porque eso es lo que va a determinar la progresión de, de un tumor, ¿no? porque el 90% de los tumores eh, están asociados o su, su pronóstico a que haya una muerte producida por una metástasis. Es importante conocer eh, cómo las células sensan estos cambios en la viscosidad del medio, ya que de forma fisiológica, pero también patológica, asociada al propio cáncer, esas viscosidades cambian y aumentan normalmente. Nosotros conocemos, por ejemplo, la viscosidad de la miel y la sensación que todos tenemos es que las partículas dentro de esos medios viscosos no se van a mover tanto. Sin embargo, para nuestra sorpresa, hemos descubierto que las células cancerígenas son capaces de sensar esos medios viscosos y transformar, digamos, sus propiedades mecánicas y moverse más rápidos en ellos, cosa que es bastante contraintuitiva. Entonces, eh, esos medios viscosos las van, las van a hacer potencialmente más malignas. Esto es como si la célula se hubiera estado entrenando en un gimnasio, ¿no? la viscosidad sería como esas pesas que la han hecho fuerte, entonces cambia su estructura muscular y esquelética y es capaz de moverse mucho más rápido, ¿no? por esos eh, líquidos intersticiales y por esos eh, canales por los que tienen que pasar a la hora de eh, generar una metástasis, por ejemplo, de migrar de un tumor primario a, a otro lugar del cuerpo. Y no solo eso, sino que lo más interesante es que una vez han desarrollado esos cambios, cambian también su patrón genético, de manera que si ya no están expuestas al, a los fluidos más viscosos, siguen manteniendo sus cambios físicos y todavía mantienen esas propiedades de mayor capacidad migrativa. Hemos sido capaces de, mediante distintas técnicas, de determinar qué partes de la célula y qué proteínas están implicadas en toda esta respuesta. Desde el, el momento en que la célula sensa esa viscosidad, todo lo que la célula es capaz de activar, qué mecanismos mecánicos, eléctricos, iónicos activa, y por lo tanto todas esas proteínas y esos genes nos van a servir pues para fijarnos en ellos como futuras dianas terapéuticas, ¿no? o a la hora de determinar el grado de malignidad de un cáncer. También es, será interesante estudiar en esos tumores, eh, cuáles son los, los líquidos, las viscosidades de los líquidos a los cuales estas células se están exponiendo.